Brilla, brilla, brilla, brilla, estrellita Brilla, brilla, brilla, brilla, estrellita Estrellita, brilla, brilla Me pregunto qué serás Muy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 Brilla brilla, me pregunto qué serás. Estrellita brilla brilla, me pregunto qué serás.